Guerrero, el dirigente de los Tigres del Licey, vamos a seguir pasando balance porque ya los Tigres tienen 15 y 5 y las cosas siguen mejorando. También nos acompañan los chicos en la labor de relevo de los Tigres del Licey que ha sido muy importante. Está Juan Cedeño, está Máximo Nelson y está Jesús Colomé también con nosotros. Mike, mucha gente se preocupa por los jugadores que se ya se marcharon y que en las próximas fechas también se van. ¿Hay alguna preocupación? O sea, ¿ustedes directamente tienen alguna preocupación con eso? ¿Ya tienen a los sustitutos claramente? Bueno, nosotros no estamos preocupados, nosotros eh, nosotros lo que tenemos que salir al terreno de juego y seguir haciendo lo que lo que nosotros estamos haciendo. Eh, ya nosotros tenemos a todos todo los que van a ser sustituidos y por quién va a ser sustituido. Eh, en un futuro se dará a conocer quiénes son los que se van y, y cuando suceda cruzaremos el puente, eh, cuando, cuando llegue el momento. Yo no creo que uno debe morirse antes de morirse o, o, o, o coger el camino sin haber llegado. Eh, nosotros lo que nos enfocamos en el día a día, lo importante es el juego de hoy. Eh, mañana puede llover, nadie sabe. Hay algunas posiciones que sí, por, por los jugadores que pueden jugar, las se van a alternar, como el caso de la, del, del shortstop, cuando Profar se vaya, podemos tener a Triunfel, Valdés, Jamaica. Claro, eh, nosotros tenemos, lo bueno que, ten, que tiene el equipo que hay varios jugadores que pueden jugar diferentes posiciones, el que mejor lo, lo haga, el que más produzca, el que haga lo hago a la hora correcta, entonces ese es el que se va a, a tomar la posición, sin recordar que los otros pueden jugar en cualquier momento también. En el caso de Chris Narvison, que se anunció en un principio que estaría hasta el Día de Acción de Gracias, pero ya él mismo dijo que prefería quedarse un tiempito más para mejorar algunas cosas. ¿Esta decisión fue motivada por ustedes? ¿Él la tomó? ¿Entendía que le convenía jugar invierno? Yo creo que Narverson no tiene necesidad de jugar invierno. Eh, una persona que tenga tres o cuatro años corrida en grandes ligas y haga, haya ganado la cantidad de dinero que él ganó, eh, él no tiene necesidad. Él le gusta la competencia, le gusta de la manera que jugamos en equipo, le gusta absolutamente todo, toda la competencia de la liga y él y él cree y él, él recibe que es bueno para él. Y el asunto de Chris Bolstad con el contrato de liga menor que recibió por el conjunto de Los Angelinos, como en qué Sufrir el y con relación a eso. Nosotros no sufriremos, no sufriremos nada. El que se va no hace falta, el que hace falta el que viene. Usted está actualizado, Mike, con el asunto de la seña que tienen los muchachos aquí. Usted sabe qué significa. No, no Mike, Pero actualicen a Mike. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. No se lo hacía. Entonces, con el. Con esta seña que identifica, por lo menos esta temporada, a los Tigres y este excelente récord. Nos despedimos y sigan con más del TV. Dios, viene, Dios viene el número por ahí. uno. El poloche viene por ahí. Sí,